Hasta que por fin podemos trabajar texto falso dentro de Photoshop. Con la herramienta de texto vamos a crear con clic y arrastrar una caja de texto. Y en el menú de texto tenemos aquí pegar texto falso.